Eh, un año más vamos a ser cientos y cientos de, de hombres y mujeres que, pedaleando con eh, una única reivindicación, Echera eh, hagamos el camino de regreso a casa, de presos, presas y, y Son el día 22, 23 24 de julio, eh, en Afarroa, Vitaya, Álava. Son tres etapas independientes, eh, solo por la mañana, en un intento también de garantizar las medidas eh, de seguridad y de salud. ¿no? El 22 de julio se inicia en la Reina, finaliza en Ollón, con la etapa más larga, con 82 kilómetros. El 23 de julio es sopela con 43 kilómetros, y el 24 es zumaya eh, donostia eh, Cuando se llega a Donostia, en esta etapa de 69 kilómetros, se recorrerán diferentes calles de, de Donostia antes del acto final y esta marcha, como decía en ese término, entra dentro de la campaña Ibilian, Ibilian hecha por ideal. tal como dijimos eh, en su momento nosotros vamos a centrar en nuestra estrategia durante los próximos meses en esa necesidad de trabajar en la vuelta a casa, en el regreso a casa de presas, presos y exiliados sin duda se han dado pasos significativos, eh, pasos importantes, eh, se ha producido eh, bastantes acercamientos, pero eh, tenemos que decir que la política de alejamiento eh, se mantiene en vigor porque el fin del alejamiento se producirá cuando todos y todas estén aquí, estén en nuestra debería. Y hay dos razones que son fundamentales. Primera, porque la propia normativa penitenciaria así lo indica, o preso o presa debe estar cerca del lugar de residencia de los, de los suyos. Y en segundo lugar, porque esa nueva política penitenciaria que el gobierno vasco ha venido anunciando y que nosotros creemos que es una, un criterio eh, positivo, debe ser la aplicación para eh, el conjunto de los presos y presas eh, pasos cualquiera que sea las razones de su obligación de libertad. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de los presos y presas eh, condenados por su eh, pertenencia o colaboración con ETA, sino cualquier otro preso o presa que esté fuera. Todos deben de estar aquí para que sean también sujetos de la aplicación de esa nueva política penitenciaria que el Gobierno vasco ha anunciado que va, va a diseñar. Bueno, hay que, hay que avanzar, dejando atrás la política penitenciaria de excepción. Volviendo a lo que tiene que ser la política penitenciaria de carácter ordinario y eso supone eh, los permisos penitenciarios y supone algo que es fundamental para trabajar en ese regreso a casa que es... Eh, la, eh, la, la progresión de grado, no se puede eh, bloquear esa progresión de grado y que la inmensa mayoría, el 90% hoy, esté en segundo grado penitenciario sin perspectiva del paso a tercero y que solamente en tercer grado penitenciario haya 13 presos y presas. En definitiva, es necesario abrir una nueva etapa sin dejar a nadie atrás. Bueno, esta será nuestra reivindicación más importante también en esta marcha ciclista que es sumar kilómetros y kilómetros en ese camino de regreso a casa. Las inscripciones son a partir de, de hoy hasta el 16 de junio. El que quiera inscribirse puede hacer una etapa, dos etapas o tres etapas. Eh, se puede inscribir a través de la eh, página web de, de Sare, www.sare.eus. Eh, habrá un autobús eh, para las personas que participen, tanto al inicio como al final de cada una de las etapas y por tanto eh, desde Ponte la Reina, que es donde se inicia esta nueva marcha ciclista, este cuarto año, hasta Donostía, pasando por innumerables pueblos de, de su calería, iremos sumando kilómetros, desde todos y todas, en ese camino de regreso a casa. ¡Gracias por la el